Bueno, todos habéis oído hablar del big data, está a la orden del día. Eh, hemos oído hablar mucho, ¿no? De los, los nuevos servicios, de en qué se emplea, ¿no? Que si Amazon, que si... El otro día estaba yo con, con Instagram y me apareció un anuncio de un actor famoso con una camiseta que ponía Los héroes nacen en mayo. Digo, como yo. Pues claro, no es que seas como tú, es que saben qué día has nacido y te personalizan perfectamente la, la publicidad. ¿no? Estamos ya en ese nivel de detalle de, de oferta directa al consumidor final y, bueno, eh, aunque esto no es exactamente eso, pues vamos a ver un poquito de aplicaciones al, al mundo de la carretera. Empezaremos con Juan Manuel Rabadán, que es ingeniero industrial y máster en ahorro energético y energías renovables, que ha iniciado en Madrid el proyecto de Cultramotosharing, ocupando el cargo de Service Manager. Apasionado por la movilidad eléctrica y experto en soluciones de transporte urbano sostenible, es el responsable del portal web electromovilidad.net y participante habitual en conferencias y charlas del sector de la movilidad sostenible. Voy a leerlos todos y, y te doy paso. Luis Peña, eh, está a su izquierda, es director gerente de Drive and Win, previamente trabajó en MAFRE con 20 años de experiencia, donde fue director del Centro de Excelencia UBI en el lanzamiento y desarrollo, y desarrollo de ICAR, o YCAR, y -car. Y -car. funciones anteriores, fue director de planificación estratégica e innovación y secretario de la comisión directiva y jefe del Departamento de Aseguramiento de Mares, que es MAFRE Automóviles Riesgos Especiales. Eh, tenemos a Isidro en el extremo de la derecha, según estoy yo, Isidro García Uceda, licenciado en Ciencias Económicas por la UNED, es director de Servicios de Movilidad de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Otras funciones anteriores eh, son gestor de operaciones en el CEO de Funcarral, responsable económico y financiero del CEO de Entrevías y responsable operativo del sistema de ayuda a la explotación, implantación y desarrollos posteriores. Nos va a hablar de Vicimad y de alguna otra aplicación que, que están, algunos proyectos que están barajando. Alberto Bajali, eh, nació en Marbella en 1988, eh, lo tengo aquí a mi derecha, es el CMO de Amovens, que es una start startup líder de movilidad colaborativa en nuestro país con más de un millón de usuarios y tres eh, servicios que integran el coche. Estudió Administración eh, y Dirección de Empresas en la UEM, extendiendo su formación dos años en Abu Dhabi y rápidamente se interesó por el marketing. Como buen amante del deporte, comenzó trabajando en marketing deportivo y tras conocer en profundidad el sector, hizo un cambio de 180 grados para aprender de, de su otra pasión, la movilidad y el mundo startup. E implementó el modelo de cuentas corporativas y los partners de Hilo, la app para taxis, actualmente MyTaxi, eh, como Head of Business Development, hasta hacer que la startup se convirtiese en líder del sector. Bien, pues una vez presentados los ponentes, vamos a comenzar con Juan Manuel Rabadán, que nos va a, um, nos va a hablar de eColtra Tramoto Sharing, que es pues, el alquiler de motos eléctricas, como ya en, los que vivimos en Madrid conocemos. Cuando quieras. No sé si querías tú. No, no. Sí, yo haré de poli malo, que voy a ir <risa> marcando un poco el tiempo como antes, porque si no... Eh, no cumpliremos las seis en punto, que era la, la hora final, pero intentar ajustar al máximo y sobre todo porque estaría muy bien poder, antes no hemos podido tener el debate y creo que es una, una de las partes importantes. ¿no? O sea, prefiero que os dejéis algo, alguna poquita, decir lo principal y luego que pueda haber un debate donde surja lo que, lo que haga falta. Adelante, por favor. Vamos a poner el Gracias a la Asociación Española de, de la Carretera ¿vale? por contar con nosotros. No sé si se me oye bien o, o no. Eh, bueno, lo primero me gustaría eh, preguntar cuántos de aquí presentes eh, conocen nuestra empresa o usan nuestras motos. O... Vale, bueno, voy a intentar animaros a que, a que seáis unos cuantos más. Eh, vale, bueno, lo primero, eh, de manera muy breve, eh, ¿qué es Sicultra? Bueno, pues Sicultra es una empresa de motoserie, moto eh, compartida. La principal característica que tenemos nosotros es que nuestras motos eh, son eléctricas. Estamos hablando de ciclomotores eléctricos, ¿no? Es importante tener en cuenta que son ciclomotores, ¿no? Con las limitaciones o, o ventajas que por otro lado también tienen. Y bueno, como todo servicio de moto sharing o car sharing, eh, lo que nos diferencia del alquiler tradicional, pues eh, ya se sabe, es eh, la tarificación por minutos, ¿no? Los alquileres por eh, cortos espacios de tiempo. Eh, dentro de un poco lo que estamos hablando aquí de la movilidad como servicio, eh, nosotros nos entendemos que un servicio bueno, en este caso de transporte compartido, eh, basado en motos eléctricas, tiene que ofrecer esta serie de, de características. ¿no? Lo principal y por lo que nos elige la gente es por el door-to-door, door, ¿no? eh, la agilidad que permite una moto para ir a trabajar, para ir a tomar algo, para hacer lo que sea y aparcar en la puerta del destino al que vamos, es lo que nos hace tener esa ventaja competitiva, ¿no? que nos sitúa un poco entre el transporte público y el coche privado. ¿no? Somos eh, quien tapa ese hueco que queda dentro de la movilidad urbana. Otra característica esencial nuestra es el pago por uso. Eh, es muy importante, parece una tontería, pero nosotros no pensamos en las eh, cuotas iniciales, eh, tarifas mensuales, nada de esto. Eh, y viene muy bien porque nuestra aplicación se puede tener sin ningún tipo de problema en el móvil, no pagamos nada y siempre y cuando usemos una moto nuestra, bueno, pues a 24 céntimos el minuto que es nuestra tarifa, mientras tanto no, no hay que preocuparse porque no cargamos nada. Eh, otra cosa muy importante, nosotros apostamos por los dos cascos incluidos, es decir... Cuando digo apostamos es que si una moto nuestra le falta un solo casco, la bloqueamos y no vuelve a estar operativa hasta que tenemos los dos. Eh, dentro de toda la conciencia medioambiental, de disminuir contaminación por ser vehículos eléctricos, disminuir congestión por ser motos y no coches, eh, pues también creemos que hay que potenciar ese, esa, ese uso doble, ¿no? con, con dos pasajeros, ¿no? Compartimos gastos, compartimos la energía que estamos consumiendo, ¿vale? Un matiz, toda nuestra energía es con certificado de origen renovable, ¿vale? Y otra de las características, eh, bueno, ya lo he dicho antes, es que son 100% eléctricas. Toda nuestra flota eh, compartida y no solo eso, sino todos nuestros vehículos de mantenimiento, tanto furgonetas como motos. Apostamos por que toda la, todos los vehículos sean, sean eléctricos. Y bueno, seguro incluido, seguro a todo riesgo eh, que va incluido en la tarifa. Eh, bueno, pues una compañía de motosharing como la nuestra, aparte de tener un pilar fundamental en lo que son los vehículos que usamos, ¿no? las motos eléctricas, otro de los pilares eh, básicos, si queremos ser protagonistas del sector, es tener una buena aplicación, ¿no? la experiencia de usuario. Eh, Flota, eh, el vehículo junto con la aplicación, junto con la atención al cliente, es un poco los tres factores fundamentales para nosotros y que queremos que nos diferencien del resto. En cuanto a la aplicación, bueno pues es una aplicación muy sencilla, ya sabemos no la, lo ágil que debe ser hoy en día una aplicación, lo intuitiva que debe ser hoy en día una aplicación. La tenemos eh, disponible tanto para iOS como para Android. Y bueno, pues al final para nosotros el smartphone de cada usuario nuestro viene a ser como la llave, la llave que controla y que rige todo lo que le pasa a la moto desde el primer momento hasta que finalizamos. Eh, entonces, bueno, hay que tener en cuenta que es algo que todavía la gente no está muy acostumbrada quizás a que la llave la tenemos en nuestro bolsillo y hay que tenerla a buen recaudo, ¿eh? se puede quedar sin batería nuestra llave, se puede quedar sin cobertura nuestra llave, ¿no? Entonces, son ciertos matices ¿no? que poco a poco la gente irá, irá dándose cuenta. ¿Cómo funciona la aplicación? Pues nada, muy sencillo. Quien sea usuario nuestro lo sabe de sobras y quien sea usuario de otras plataformas, de otras compañías como CartuGo, Emov aquí en Madrid y demás, son todas similares. Un mapa, puntos eh, rellenados en función de la batería que tiene cada vehículo, seleccionamos para iniciar la reserva. Todas nuestras motos tienen obligatoriamente una reserva gratuita de 15 minutos. Eh, una vez que reservamos, iniciamos el alquiler y de ahí que el móvil sea la llave. Con el móvil hacemos todo. Podemos hacer que la moto nos diga dónde está, con claxon, intermitentes. Podemos abrir el, el baúl, el asiento para coger un casco. Podemos hacer absolutamente todo. Y nada, una vez que usamos nuestra moto, eh, finalizamos. Y algo muy importante, eh, tanto para el usuario como para nosotros, es aquel checklist que tenemos al finalizar un, un alquiler con nosotros. Eh, todo esto viene a cuento de que cada minuto cuenta a la hora de la experiencia de usuario. Eh, puede tener cualquier tipo de problema, eh, cada minuto se le está cobrando. Entonces, con esto queremos evitar pues esa, esa mala experiencia, no eh, saber lo que falta, lo que está bien y lo que está mal. Con esto me refiero a que esta checklist dice si el caballete está mal o está bien, el asiento está cerrado o no, falta un casco, has aparcado bien, has aparcado mal. Todo esto es una ventaja que, que ofrecemos a nuestros clientes. Y dentro de estos 24 céntimos al minuto que decía, pues, ¿Qué ofrecemos? Eh, como he comentado antes, eh, segura todo riesgo, ¿vale? Con franquicia. Eh, por supuesto, carga de la batería. Siempre intentamos que nuestras motos estén al máximo posible. Para eso, eh, cualquier tipo de empresa del sector mmm, ya sabe que el personal de mantenimiento, vehículos de mantenimiento es la mayor carga que tenemos, ¿no? Eh, este tipo de empresa. Dos cascos de tallas diferentes. Limpieza, eh, pensando que las motos están todas subidas en la calle noche y día con usos intensivos de mucha gente entonces la limpieza también es importante y es, es complicado ¿no? de, de tenerla siempre a punto y el mantenimiento al final la seguridad de nuestros usuarios es lo principal cualquier moto que no aprueba nada de toda nuestra lista de, de revisión de mantenimiento se bloquea automáticamente no, no consentimos que haya una moto que ponga en seguridad en riesgo la seguridad y algo muy importante hablando de movilidad como servicio bueno pues al final cualquier eh, compañía de transporte compartido se basa en la disponibilidad, es la clave de esto. El precio, es importante que antes se comentaba el tema de nuestro precio y tal, eh, el precio es importante, pero si una persona necesita moverse, tiene la necesidad de desplazarse y tiene al lado una iCultra, ultra, la va a coger. Más allá de que le cueste el minuto dos céntimos más que con otra solución. O... Entonces, eh, en estos momentos, teniendo en cuenta toda nuestra flota, de todo el grupo en general, estamos por encima de las mil motos aquí en madrid son 280 y tenemos planes de ampliarlo a muy corto plazo además una ampliación bastante importante de modo a modo de curiosidad eh, bueno pues eh, con la flota actual aquí en madrid eh, durante un año eh, hacemos un ahorro de co2 de 115 toneladas vale esto como pueden ver pues eh, en función de la cantidad de motos de cada ciudad pues varía no eh, barcelona que es donde más flota hay actualmente pues eh, ahorran más más co2 al año y por coger un poco el hilo de Mobility as a Service, eh, para mí la movilidad es una necesidad, eh, una necesidad intrínseca del, del ser humano, es un derecho que tenemos todos. Eh, entonces estamos hablando de que estas soluciones eh, que poco a poco van tornando a servicios, es gracias a que la gente poco a poco va deshaciendo la idea de que eh, la movilidad está relacionada con la propiedad de un vehículo. Gracias a que poco a poco esta idea va desapareciendo, eh, aparecen ideas como la nuestra o proyectos como el nuestro. Por supuesto que hay que dar un paso más. El paso más es la interoperabilidad, es eh, que transporte público, iniciativas como la nuestra, Uber, eh, otras ideas como Amovens y demás, eh, se compaginen todas, se ofrezca un buen paquete. Y al final yo creo que esto va un poco en paralelo con lo que ha sucedido con eh, telefonía, internet, televisión. Paquetizan todo y te ofrecen esa solución. Pues al final, para mí, la movilidad eh, como servicio es eso. Eh, ofrecer una solución global y completa a los ciudadanos y que más allá de la ciudad en la que estén, el país en el que estén o el medio de transporte que necesiten en cada momento puntual, ellos puedan elegir lo que mejor les conviene y, y tengan esta solución en base a una tarifa mensual, a una tarifa plana. Eh, y es un poco mi, mi punto de vista ¿no? de la movilidad como servicio. Para ello eh, nosotros, bueno, pues tenemos un plan de aumentar las ciudades en las que operamos. Eh, pueden ver Madrid, Barcelona, Roma y Lisboa. Barcelona fue la primera ciudad donde el proyecto empezó hace dos años y, bueno, pues hay planes de crecer a las ciudades eh, más importantes, a las capitales europeas eh, y a nivel global. Entonces, bueno, al final que nosotros eh, podamos aportar diferentes ciudades y que es importante, nuestra aplicación es multiciudad. Un usuario de Madrid puede irse a Roma y coger una moto. Entonces, que podamos aportar esto dentro de este conjunto de soluciones, de esta unión de operadores, bueno pues creo que nos sitúa en, en un lugar importante ¿no? de cara a, a ofrecer una movilidad como servicio. ¿no? Y por mi parte, eso es todo. Espero que la próxima vez haya más gente que nos use y que nos conozca. Y nada, encantado de enseñaros el servicio cuando, cuando lo necesitéis. Gracias. Muy bien, eh, luego tendremos ocasión de hacer un debate. Yo creo que como usuario de Barcelona, yo era el que me quejaba, no me quejaba, ¿eh? decía que el precio, si se, podía, se iba a ajustar más o no, porque justamente en Barcelona está ahí rozando lo que es el taxi. ¿eh? O sea, sí, sí. Que una eso, ciudad, eso me sí. Barcelona <risa> sí que es el hábitat natural de la moto, porque bueno es una ciudad motera, lo así, es, lo sí. es, sí. y realmente estáis teniendo un éxito mmm, impresionante, ¿eh? porque vaya donde vayas, ves la eco la, la, la ultraparcada, el que lo lleva... Realmente, bueno, Aquí en Madrid igual, a ver si luego tenemos ocasión de, de debatir y en Madrid igual, está siendo un éxito y al final es lo que demanda la gente, quiera, está la claro, gente ese, ¿no? Muy bien, ahora entramos en un mundo diferente, que es el del seguro, pero apasionante también y que también interviene en la movilidad, ¿no? O sea, que bueno, adelante por favor. Nech, muchas gracias. Innovación y seguro, esto parece un poco antitético, ¿no? Voy a tratar de demostraros de que es posible, ¿no? Eh, bueno, mmm, hablar de innovación en un templo de la innovación como es 3 a mí me tiemblan un poco las piernas, ¿no? O sea que, Pero eh, agradezco a la Asociación Española de la Carretera la oportunidad de dirigirme a vosotros. Eh, Drive and Win es una operación de seguros, está ya en el mercado. Mm, no tengo ni una slide de Drive and Win, lo que eh, al final comentaré unas breves cositas, si os parece bien, pero eh, mi intención hoy era más eh, que entendierais el racional que mmm, los entregables, ¿no? ¿Qué que es Drive and Win? Que entrando en la, en la web lo veis perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí sigue un esquema de presentación. Eh, Conocéis todos los usuarios del mundo del seguro, ¿no? Vamos a hablar de seguro de autos, básicamente. Eh, la situación es de tormenta perfecta. Hemos pasado de una situación que era casi la situación ideal. ¿Por qué? Porque eh, los años de crisis eh, suponen menos uso del vehículo y, consiguientemente, directamente es eh, relacionado con una menor frecuencia de accidentes, a todo lo contrario. ¿no? Por un lado, bueno, están los temas más financieros, bajos tipos de interés. Eso porque tiene, tiene importancia. Porque ya sabéis que el, el seguro eh, obtiene un beneficio técnico de la gestión eh, primas menos siniestros menos gastos y luego un beneficio financiero porque la prima es pre prepagable. ¿no? Se colocan los mercados financieros. La bajada de los tipos de interés hace que no puedas dejar, tengas que hacer los deberes en el técnico. Dicho así muy rápidamente. ¿no? Aumento de la siniestralidad, por lo que hemos dicho. ¿no? Eh, salimos de la crisis, que está muy bien, pero de repente la gente empieza a utilizar el coche más y eso supone indudablemente más vehículos en la carretera, pues más frecuencia de accidentes. Eh, a todo esto se suma que eh, sabéis que el, el daño corporal se indemniza a través de un baremo, que es ley, es decir, es, es obligatorio tanto para víctimas como para aseguradoras como, como para como para eh, tribunales, eh, y ese baremo lo que ha hecho es subir las indemnizaciones, sobre todo a, a siniestros de mayor cuantía, a siniestros más graves. Entrada en vigor, endurecimiento de la normativa de solvencia, la normativa que mide, ya sabéis que el sector asegurador es un sector que necesita garantizar eh, que va a cubrir los siniestros y, por, consiguientemente, la normativa de solvencia es muy importante, pues eso se endurece con solvencia 2. Y luego, eh, además, se une un entorno digital, es, y es el que todos conocéis, y es que todos preferimos interaccionar de forma digital. Bueno, ¿y esto en qué se traduce?, en lo que conocéis como usuarios. ¿Qué conocéis? Guerra de precios. ¿No? O sea, todas las aseguradas, los mensajes que estáis recibiendo continuamente, que son eh, le mejor la prima, más barato, etcétera, etcétera. Es decir, el, el, el, el sector sufre endémicamente de una palabra que, que no tiene traducción al castellano, que es de, de comoditización. Comoditización es decir, oiga, no me diferencio en nada, y como no me diferencio en nada, en defecto de diferencia, ¿cuál es el único factor diferencial? El precio, bueno. ¿Cuáles son los daños colaterales? Porque claro, esto de eh, que el precio sea el único factor diferencial tiene daños colaterales. ¿En forma de qué? Pues os lo podéis imaginar, en forma de cuenta de resultados. Ahí os pongo, no sé si esto puntea, no sé si lo veis porque está pequeño, tenéis en esta columna, prima media, autos en euros. Veis que baja de 4,53 a 3,54. Es una, es una bajada de más del 20%. Ahí sí, ahí sí puntea. Ah, sí, perfecto. ¿Veis la bajada de 4,5,3 a 3,5,4? Desde el año 2006 al año 2016. ¿No? Y veis en... efectivamente, veis eh, el ratio eh, ratio combinado que sabéis como, como los aseguradores llamamos al margen. Bueno, cada, cada sector tiene su jerga para... <risa> para evitar a los entrantes, ¿no? pero no, no tiene mucho secreto. El ratio combinado es el margen, el margen nosotros calculamos, como os he dicho, primas menos siniestros menos gastos, ratio de siniestralidad es el ratio de, de siniestros sobre primas y ratio de gastos es el ratio de gastos sobre primas. Y veis cómo se deteriora hasta estar rayano el 100%. ¿Mm? El 100%, superar el 100% sería la pérdida técnica, sería que como no saques algo en el financiero, amigo mío, te puedes dedicar a otra cosa que no sea vender seguros. Eh, entonces, eso que para mí, ¿qué pone de manifiesto? Eh, pues que los retos son de, de primer nivel. Eh, entonces, las respuestas deben de ir en consonancia. A mí cuando la gente me dice, y perdonar que aquí cuente una experiencia un poco más personal, dice y, y no me considero ejemplo de nada, ¿eh? por Dios, dice, oye, ¿cómo has dejado 20 años en MAFRE? Digo, mmm, porque yo estoy viendo eso, y eso no me deja muy tranquilo. Entonces, como eso no me deja muy tranquilo... Eh, yo pienso que ninguna compañía es inmune, las empresas que no innovan finalmente mueren. Cuando he entrado alguien decía, y, y, y no sé quién, entonces no, que para innovar hay que ser arriesgado. Yo creo que no. O sea, eh, eh, para innovar hay que llegar al... Y vamos a ver un vídeo después que yo creo que lo ilustra mejor. Hay que llegar al convencimiento de que el riesgo está precisamente en no innovar. ¿m? En, en, en seguir como uno está. Porque vemos que la situación, si seguimos como estamos, se sigue deteriorando. ¿no? Eh, momento Kodak, esto lo habéis oído mucho. ¿no? Hay muchos sectores, yo os lo traigo aquí porque digo, el sector asegurador está pasando por un momento Kodak. Se dice también de muchos otros sectores. Lo que no sé si todos, yo cuando me enteré, no, no, no lo sabía antes. ¿no? Eh, de Kodak, es que, claro, uno piensa... Le pilló, le arrolló no, la llegada de la fotografía digital. Pero lo que poca gente sabe es que Kodak tenía todas las patentes de fotografía digital. Las tenía, pero ¿sabéis dónde? En la caja fuerte. O sea, cualquier persona que eh, sacaba una patente de fotografía digital, ¿a quién se la vendía? A Kodak. Y Kodak la compraba. Pero Kodak no la explotaba. <risa> Gracias a que no la explotaba, se mantiene el fondo de pensiones de Kodak y puede pagar a sus empleados jubilados. ¡Ojo! O sea, lo cual hay quien se ha visto favorecido. Pero por eso digo que eh, lo que es muy difícil es que una empresa que ha generado una disrupción de mercado vuelva a generar una segunda. Quizá por la propia naturaleza humana de entrar en zona de confort, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que trata de ilustrar el vídeo? Esta película se llama, eh, creo que María Negra en castellano, si no me equivoco. Plataforma en el Mar del Norte ardiendo. ¿Qué hacemos? ¿Saltamos o nos quedamos? Este dilema se utiliza mucho en estrategia, el dilema de la burning platform. Y es ese. O sea, Tengo un negocio que está languideciendo, eh, indudablemente, eh, bueno, pues esa es la situación, y el riesgo de innovar es el riesgo de saltar al agua. El agua está fría, me puedo congelar, pero, desde luego, si me quedo en la plataforma, es muerte segura. Esto es lo que os quería transmitir. ¿Eh? ¿Qué nos encontramos en ya más aplicado otra vez al sector asegurador? La digitalización cambia el modelo de relacionarse con los clientes. Y esto también impacta de forma muy decisiva en el sector asegurador. ¿De qué forma? Eh, pues de una forma, me vais a entender perfectamente, eh, el sector asegurador, igual que el sector bancario, tiene grandes redes físicas, pero esos clientes que van a la oficina, como suelo decir, a lo mejor soy un poco bestia, están en peligro de extinción. Entonces, esas redes físicas, yo no digo que no sean fabulosas, pero ya no tienen poder de diferenciación porque el cliente no las utiliza. Número uno. El otro modelo de seguro que tenemos, de comercialización que tenemos encima de la mesa, ¿cuál es? El modelo de directo. Ese modelo de directo, que es el modelo tradicional de línea directa, que puso línea directa un poco en ese modelo que yo llamo del tinoninoninoni, ¿eh? de fuerte inversión publicitaria, también está en crisis. Jodín, qué, qué, qué mala persona soy, todo lo pongo en crisis. <ríe> ¿Por qué está en crisis? Pero es, no es una crisis propia del seguro directo, es la crisis del marketing. La publicidad ya no tiene papel prescriptor. Millones de euros gastados en inversión publicitaria no generan negocio, porque la, somos inmunes a la publicidad. Primero porque no la vemos, y aunque, no la vea, y aunque la veamos, no nos fiamos de ella. ¿Qué prescribe hoy en día? Prescribe un rating, prescribe un blog, ya no se vende. Y no es un juego de palabras, si vendes algo es por precio, y si vendes por precio es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Mm? Lo que tienes que conseguir es algo mucho más difícil, que es que te compren. ...que te compren. Pero bueno, eso es dar lugar a otra presentación... ...que es el de la generación de demanda y, y no creo que sea el objeto hoy. ¿no? Pero eso impacta directamente en el seguro porque es la crisis de seguro directo. Y termino con tres diapos y luego dos comentarios fuera de, de diapo... ...para ceñirme al tiempo. Lo que trato de comentaros aquí... ...es por qué aquí, hoy, ahora, tenemos los elementos suficientes... Para estar hablando de una absoluta disrupción del mercado asegurador. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Me podéis decir por favor quién tiene alguna pulsera de actividad o quién con su smartphone monitoriza algo, lo que sea? Vale. Pues eso ya nos está dando al mundo del seguro una serie de factores que van mucho más allá de los factores tradicionales, que tienen un carácter predictivo mucho mayor. Y os pongo algún ejemplo. Eh, actividad física. Actividad física dice mucho más de tu estado de salud que un cuestionario de salud o de vida a riesgo. Que te pregunta si montas en helicóptero, si fumas, si montas en moto, porque la salud se basa en la prevención. Si yo hago actividad física, si yo monitorizo lo que como, veo mis calorías, tengo más posibilidades de estar, de, de, de estar sano que de, eh, que de eh, contraer una enfermedad. Eh, tenemos el mundo, a mí no me gusta hablar, el, que la semántica no nos separe, el, el palabra bonito es Internet of Things, pero para mí es lo que habéis dicho antes en relación con la carretera, la sensorización, el mundo se llena de sensores y eso al sector asegurador le vuelve patas arriba, insisto, porque <risa> entramos en el mundo de los factores más predictivos. En mi sector, que es en el sector del auto, hablamos de factores que eran antaño de seguridad vial, de si, conduz, de si aceleras, velocidades, frenas, eh, duración de los trayectos, eh, número de trayectos al día, etcétera, etcétera, etcétera. Eso como número uno. Número dos, es que esa información, que yo creo que a veces pasamos por alto, es en tiempo real. ¿Qué quiere decir que sea en tiempo real? Que fijaros, el seguro lo que hacía hasta ahora, y las palabras son importantes, es cotizar. ¿Qué quiere decir cotizar? Que yo hago una foto te hago una foto como perfil de riesgo, sea salud, sea auto, sea hogar, y a eso viene un señor que se llama actuario y le pone un precio, le pone una prima. Y ahí se acabó. A la renovación, lo que hace es, veo tu histórico y digo, ¿has tenido siniestros? Sí. Pues venga, vamos a subir un poquito la prima. ¿No has tenido siniestros? Pues venga, te subo también la prima. No, es broma. <risa> y ahí se ha acabado todo. Ahora de repente... ¿eh? y si entráis lo podéis ver en Drive and Win, lo que pasamos es a gerenciar. Es decir, eh, yo después de, y os pongo el ejemplo, os pongo perdonadme que os ponga el mismo ejemplo de Drive and Win, yo después de cada trayecto con tu coche, en un código de colores, yo que todavía soy de, siempre hago la misma broma, de, de la época de los payasos, el rojo, amarillo, verde, en un código de colores te digo si tu trayecto ha sido de rojo, de amarillo o de verde. A que tú entiendes muy bien que si es rojo algo tienes que hacer. Y entras a ver, oye, pues es que mi velocidad efectivamente ha sido de rojo, o es que eh, ha sido un trayecto a las 3 de la mañana, o es que eh, efectivamente ha acelerado bruscamente. ¿no? Entonces, el mundo del seguro también aquí tiene que pasar, fijaros, de cotizar a gerenciar, que es algo absolutamente distinto. O sea, la ciencia aseguradora, el Santa Santorum es la ciencia actuarial. Es la ciencia de fijar el precio al riesgo y ahora es, pasa a ser todo lo contrario. Esto es muy difícil de digerir porque requiere cambios internos muy notables dentro de las compañías. Ahora lo importante es la gerencia de riesgos. La gerencia de riesgos, esto antes se había dejado a figuras muy específicas, un gestor de flota dentro de una empresa que conoceréis, pero una persona física. Ahora con tecnología podemos gerenciar, podemos llegar a esta entente este con el cliente. Os pongo ahí, bueno, esto es una, una snapshot de nuestra app, como veis, no os he mentido, ahí está, eh, veis un trayecto en amarillo con una nota, con un score de 280 y se debe a que la nota en velocidad es de un menos 4. Esa es la base. Eh, estos son datos, no es exactamente eh, eh, eh, mi matriz, pero son datos de nuestro modelo en, en UK, que es que el 72% de los clientes a los que contactamos, ¿eh? porque han excedido el límite de velocidad en más del 50%, algo significativo, dejan de hacerlo, ¿eh? hacemos esas llamadas salientes, es decir, básicamente la gerencia de riesgo se hace a través de la app, pero también conlleva una batería de, de llamadas salientes, y luego está el aporte positiva, es decir, la milla extra de nuestro modelo es eh, algo que también podría parecer ciencia ficción hace años, y es que consigue reducir la frecuencia de accidentes, en base a la mejora de la conducción. Por eso el business case, como dicen los anglosajones, o el modelo sale. Se gasta más en tecnología, se gasta más en recompensa, pero la reducción de la frecuencia de accidentes hace que el voto online la cuenta salga. Y ese es el, el, el, el tercer elemento. El tercer elemento es este, y es que el seguro por primera vez puede ser relevante. ¿A quién, iba a decir una, ¿a quién coño le importa el seguro? A nadie. ¿Con cuántas, ¿Cuántas veces al año contactáis con vuestra aseguradora de coche? Nada, el aviso, el siniestro, mmm, no me apetece mucho, aunque me traten bien, aunque me traten bien, y el aviso de cobro, que no suele traer buenas noticias, ¿a que no? El seguro adolece de momentos de contacto relevante. Y esto se los da. El que yo pueda hacer gerencia de riesgos, hace que por primera vez el seguro pueda ser relevante para sus clientes. Y pongo esta diapo. Yo poniendo esta diapo, para mí esta diapo, y perdonar es como la foto del hombre en la luna. Para el sector asegurador, que una aseguradora de autos tenga una frecuencia, si miráis el dato 2015, si sumáis la, la frecuencia diaria con, con, la, con la frecuencia eh, semanal, once a week, suma creo que un 79% una aseguradora de autos en la que el 79% de sus clientes contacta con ella una vez a la semana. ¿Es eso ser relevante o no? Yo creo que sí, ¿no? Entonces se puede llevar también a otros sectores, la salud, etcétera, etcétera. Entonces, eh, lo que os quiero decir es que, mmm, bueno, pues eh, los cambios en el sector irán a una velocidad mmm, mayor o menor, pero esto es ya hoy. Porque esos sensores que estamos utilizando, ese sensor es una pulsera de actividad, es un smartphone, no es ni siquiera una caja negra, no es ni siquiera un black box que utilizábamos hace años, como yo utilicé en MAFRE con el proyecto WICAR, no, no, no. Ya es exclusivamente los sensores que tenemos encima de la mesa. Pues eso es lo que os quería contar. Fuera de presentación, si me permites dos notas. Eh, mmm, el roadmap que yo hago entre sensorización, IoT, telematics se ha llamado también, en, no me gusta la palabra, pero bueno. Eh, vehículo conectado y vehículo autónomo. Eh, lo que yo digo es que eh, mientras no caigas en actividades de wait and see, de esperar y ver, fenomenal. Es decir, veo mucha gente que dice, no, esto, como los sensores ya llegan en el coche, espérate. Bueno, pues si te esperas te van a comer la tostada. Eh, esa diapo anterior mmm, que habéis visto, que tengo hoy publicada en, en, en LinkedIn, eh, mmm, tengo también de, de, de ayer otro artículo en el que publico una noticia de, de Mercedes que comercializa seguros eh, instalando un dispositivo directamente en el concesionario. Es decir, como el sector asegurador no mueva ficha, ¿quién se come la tostada? El fabricante de autos, claramente. Entonces, eh, el esperar a la siguiente tecnología que ha de venir está muy bien, pero mmm, para mí no es la actitud más inteligente. Y luego, por último, y en relación con Drive and Win que no se ha contado nada, tenéis, tenéis, tenéis la web Drive on Win, eh, básicamente comunidad de buenos conductores, eh, eh, la buena conducción se monitoriza a través de, exclusivamente a través de una app y, y el secreto, la fórmula secreta está en que Drive on Win es capaz de reducir la frecuencia de accidentes modificando la conducta a través de un sistema de recompensas, es decir, utilizando el extra, la milla extra que supone... Eh, no lo punitivo, no lo punitivo de endurecimiento de sanciones, no lo sanguinoliento, eh, que, que yo respeto, sino la zanahoria, lo positivo, eh, la recompensa. Pues nada, muchas gracias y encantado. Muchas, muchas gracias. Ahora mientras, mientras Isidro se, se coloca. Eh, es verdad que el efecto, el efecto Kodak me ha gustado, por mucho que es un ejemplo muy usado, ¿no? el hecho de que, pero sí que mucha gente no sabía que Kodak inventa la cámara digital. ¿eh? O sea, son los sí, sí, sí. primeros que desarrollan una cámara digital ¿eh? que luego no la llegan a poner nunca en, en comercialización. Y es verdad que el efecto Kodak coincide con el, en el mismo año con el efecto Instagram, que es el mismo año de nacimiento de Instagram. A vez que Kodak cierra puertas, Instagram aparece eh, con el concepto de que la fotografía todavía interesa, pero, pero evidentemente es muy diferente. Isidro, por favor, que nos hablarás de bicicletas. Muy bien. Eh, buenas a todos. En primer lugar, agradecimiento por la invitación y disculpas por el, lo que hemos tenido en cuanto a quién venía, quién no venía. La idea era presentar a una persona más técnica. Yo pertenezco mucho más a la parte operativa de la empresa, pero eh, lo que se trataba, lo que se quería más o menos plantear, tiene más ese carácter técnico que voy a intentar voy a intentar comunicar y, lógicamente, sin, sin demasiados detalles a ese nivel, porque los detalles, lógicamente, el Departamento de Tecnología nuestro es un poco quien lleva este tema. <coughs> en primer lugar, es enmarcar que es lo que es la Empresa Municipal de Transporte de Madrid. Entonces, eh, nosotros estamos dentro de este marco institucional, dentro del consorcio y nos dedicamos a lo que son los autobuses urbanos de Madrid, básicamente, que esa es como nació la empresa y demás en su momento. Lo que pasa que, bueno… Eh, acontecimientos posteriores y evolución posterior, pues lo que nos han hecho ha sido ser la empresa de servicio de movilidad dentro del Ayuntamiento de Madrid. Bien. Es el marco de, dentro de, del, dentro del, de la, la Comunidad de Madrid que prácticamente nosotros nos movemos en esa zona central, en esa zona A. ¿vale? Eh, una breve historia de, de cuándo nace y demás y sobre todo pues un poco los últimos desde 1920, los últimos movimientos un poco, es en el año 2013, la absorción de Madrid Movilidad, que era la otra empresa que, que llevaba ese, esos servicios, concretamente Europa Municipal y esos aparcamientos una serie de aparcamientos y demás, y en 2016 en el mes de octubre de 2016 cuando cogimos Bicimazo o Bicicleta Pública ¿vale? y me parece que le da dado mal Bueno las principales magnitudes viajeros los autobuses unos 2000 de flota y demás aproximadamente estamos muy cerquita en este momento de 8000 empleados y demás eh, los centros de operaciones donde nos movemos en cuanto a autobuses son eh, la sede central que tenéis un poco en el centro y prácticamente pues eh, cubrimos lo que es madrid pues prácticamente zona norte sur y este este aproximadamente con, con los centros de operaciones que tenemos así ah. además de lógicamente lo que hemos comentado de los autobuses pues eh, ese servicio que para algunos es desagradable pero que es un servicio público esencial y vital dentro de madrid que es la grúa ¿vale? y que lógicamente por pues, lo que tratamos un poco también con ello es de cambiar esa, esa forma de ver la grúa la grúa es un servicio para, en general para el ciudadano lógicamente no es un servicio para el que le retiran el coche que lógicamente no se le retira a nadie el coche por hacerlo bien ¿vale? Y luego, dentro de lo que es el resto de servicios de movilidad, además de lo de la grúa, pues sobre todo lo que, lo que comento ahí, esos 18 aparcamientos públicos, tanto mixtos en rotación y de residentes. ¿vale? Eh, la idea nuestra desde que cogimos esto es que esos aparcamientos sean un conjunto de servicios y no solamente un sitio donde dejas el coche. De hecho, en estos momentos estamos implantando en varios de ellos ya la, la carga rápida para vehículos eléctricos también eh, en este tiempo atrás tenemos carga lenta y que lógicamente va a tener un, un, un cliente distinto dentro de esos aparcamientos y en los de residentes estamos hablando también con el ayuntamiento con el fin de poder meter esa carga lenta dentro de los aparcamientos de residentes en función de la demanda eh, o cubrir una demanda que también se, se nos está dando vale. en cuanto a la grúa pues eh, una flota de 90 de 90 grúas en estos momentos hay otros, otros servicios como lo de vigilancia de, de carril bus y como pone ahí, pues, le, servicios de bici más, en el que me centraré un poquitín más, un, más adelante. Nosotros lo que sí tenemos es una oficina de atención al cliente que cubre todos estos servicios y demás y que se materializa, pues, eh, lógicamente la información que se da dentro de esa oficina, pero que además lleva todos los sistemas de información que tenemos en la calle, ¿vale? Página web, redes sociales, etc. Bueno, es el sistema de comunicación. Eh, portal Open Data y demás que también comentaré porque aquí es donde sí estamos intentando también eh, hacer cosas nuevas y demás, que será un poco la parte final y que ya comentaremos que creo que es interesante para todos ¿Vale? Y luego, bueno, eh, dentro de nuestros, también de nuestras funciones, lo que también tenemos es una estrategia internacional, pero sobre todo a nivel de consultoría, aunque concretamente en una de las empresas en Perú eh, también tenemos eh, la, lo que es la gerencia de una empresa ¿Vale? Lo normal, bueno, los servicios un poco. Ahí tenemos lo de eh, Lima, que es lo que os decía, y ya hemos colaborado y colaboramos en otros. en otros, Concretamente en el último que tenéis ahí de Vietnam, al final lo hemos tenido que dejar por problemas personales casi. ¿vale? Y más o menos dentro de esa estrategia internacional y de consultoría, por pues los servicios que hacemos. Son los que los que veis ahí, estudios de demanda, ingeniería, herramientas, sobre todo lo que tratamos de, de aportar nuestra experiencia, que a nivel de viajeros y a nivel de transporte de viajeros, a nivel de movilidad, pues lógicamente ya es un poco amplio. Bien, el servicio de Bicimap es un servicio que se pone dentro del Ayuntamiento de Madrid a través de, eh, de una serie de bloques, de movilidad donde estaba, el, donde estaba el, la zona ser, aparcamientos y demás y concretamente eh, Bonopar fue quien, a, quien adjudicó, a quien se adjudicó el lote 5 que correspondía a la bicicleta pública y además del sistema de vallas es decir, cada vez que hay un evento las vallas, ponerlas y cuando, cuando termine el evento cuidarlo el, el lote 5 lleva eh, esos dos temas eh, en ya en 2015 ya tenían problemas serios dentro de, de Bonopar y en 2016 se empezó a hablar con ellos de cara a municipalizar ese servicio, es decir, a pasarlo a MT. Y lo que hicimos en octubre de 2016 fue pues, un contrato de cesión donde lo que, don, lo que hemos recibido es el mismo contrato tal cual. Es decir, no tenemos, igual que con el resto de servicios, una gestión directa sobre ellos, sino que nos tenemos que limitar a lo que dice ese contrato. ¿Vale? Nosotros recibimos esa oferta teórica que teníamos que seguir dando, que son 2.028 bicicletas en esos momentos en la calle, unas 174-175 estaciones, había una que no, que estaba sin poner durante bastante tiempo por problemas eh, burocráticos y demás, y aproximadamente, pues, de esas 174 estaciones, 4.100 o sea, anclajes. ¿vale? Eh, cuando nosotros cogimos esto en, en el mes de octubre, las cifras son un poco lo que hay en esa columna de, en esa primera columna de que ponemos a 1 de noviembre. Nosotros realmente cogimos 850 bicicletas operativas y digo relativamente operativas, porque dentro de esas 850 también había problemas menores, lógicamente estaban en la calle, se podían usar, pero había problemas menores bastante serios en general en muchas de ellas. ¿vale? A 16 de mayo logramos tener eh, esas 2.031 bicicletas, 2.028 era lo que se nos exigía por contrato, Poner más no tiene mucho sentido porque no las cobramos, pero lógicamente sí, eh, siempre algún margen se consiguió, ya digo sobre todo, uh, en, ya en 2016. De hecho, esa, esta, estos datos son de, 2000, eh, de mayo, no por ninguna cosa, sino porque no dado tiempo tampoco hasta actualizar la, la aplicación por el tema de que comentaba antes, de, de, vamos, que se hizo casi en un par de horas esta, aplicación, esta, esta presentación. ¿vale? Eh, lo importante ya no es solamente el número de bicicletas en la calle, sino sobre todo el número de errores en los, en los anclajes. Eh, todo esto, como se ve en la, en la columna de variación, lo que se ha hecho ha sido durante este tiempo pues un trabajo brutal para poner un servicio que cogimos en unas condiciones bastante precarias pues para ponerlo funcional. ¿Bien? Entonces hay, hay, hay cosas como, por ejemplo, el promedio de reportes diario de base con errores cero, que está por encima del 100%. Bastante por encima del 100%. Eso significa que de alguna forma eh, lo que eran las bases, los anclajes y temas en la calle estaban en condiciones, en condiciones fatales. El, el que haya 800 bicicletas operativas nada más en aquellos momentos pues se debía a factores como por ejemplo el vandalismo y aparte pues eh, de alguna forma un cierto abandono por la situación de crisis que, que pasaba que a pasaba, Bonobar. Los datos, eh, en principio, ya a esa fecha eran bastante buenos, la crítica a nivel de, a nivel de, eh, de la sociedad, de cómo iba en esos momentos, eh, Bicimax y demás, era bastante positiva, pero aún así creo que, eh, que no estamos todavía en unas condiciones como para decir que el servicio está bien. ¿vale? Tiene una serie de problemas todavía bastante serios que son derivados precisamente un poco también a lo que nos hemos encontrado y a las cosas que en principio queremos y tenemos que modificar. Lo, por ejemplo hay una cosa importante e interesante además que es el promedio de usos el promedio de usos cuando lo cogimos eh, bueno ahí estaban 4.000 usos también eso está claramente que hay un problema estacional en, en el mes de noviembre no va a haber los mismos usos que por ejemplo ya lógicamente tiene que haber en mayo lo cierto es que en estos, o sea, en el mes de junio y en el mes de septiembre que es donde los usos son mayores hemos llegado a, un, a unos niveles de usos que están muy por encima estamos hablando de casi los 14.000 usos diarios que están muy por encima de las cifras que se habían alcanzado previamente, ya con el sistema, y además eh, viendo que con otros modos de transporte, como por ejemplo el tema de la moto y demás, no, no solamente no hemos bajado, que lo lógico es que hubiese cierta competencia y demás, sino que seguimos subiendo, seguimos elevando ese número de usos. ¿vale? Y otra de las cosas un poco importantes con respecto a eso es que el promedio ese de, o sea, el, el tema de las incidencias y con respecto a los usos sigue bajando y sigue bajando. Es decir, se está consiguiendo relativamente una gestión bastante mejor, pero aún, aún bastante mejorable. En estos momentos lo que estamos metidos es precisamente el, un cambio en el sistema de anclajes. El sistema de anclajes es un sistema muy bueno, es un sistema perfecto, pero que no se adapta al vandalismo que hay en Madrid. Entonces, vamos a intentar llegar a un sistema combinado de anclajes, es decir, hay zonas donde, lógicamente, va a ser necesario un anclaje duro, un anclaje que casi casi te tengan que arrancar media estación para poderse llevar una bicicleta, y habrá otros que habrá, con, habrá que seguir con este sistema, porque enfrente de, de, de un ministerio o, enfrente, o en la misma Puerta del Sol, pues el vandalismo es bastante menor. ¿Vale? entonces tendremos que llegar al sistema combinado hasta que no lleguemos a un sistema combinado que, que, que vamos, estamos haciendo estamos intentando todavía porque claro, hay que eh, lo nuevo con lo que había, hay que combinarlo y tiene que funcionar, entonces tenemos ya más o menos la idea de lo que queremos y lo que pasa ahora es que estamos en un periodo de pruebas estamos hablando también de una nueva bicicleta eh, estamos en contacto con BH para cambiar la bicicleta, estas que vienen son de origen chino la bicicleta está bastante bien dentro de lo que cabe, pero lógicamente BH, aparte de que se hace en Europa, se hace en Portugal, la calidad de la bicicleta es bastante mayor, también el precio, y bueno, pues seguramente, si no este año, seguramente el año que viene, con las ampliaciones que estamos previstas, que tenemos previstas, eh, lógicamente cambiaremos el modelo de bicicleta. No he comentado el tema de las ampliaciones por una razón, y es que antes os comentaba que estamos bajo un contrato, entonces... Eh, estamos intentando lo que pone al final de gestión directa del servicio, igual que, que, que explotamos cualquier otro de los servicios, porque eso tanto a nosotros como al propio ayuntamiento le da más flexibilidad. En estos momentos es que nos tenemos que acoger a lo que hay. Eh, en el momento que sea una gestión directa, lo lógico es que ya bien lo que pueda venir desde el ayuntamiento, eh, hablando de ampliaciones o hablando de mejoras o hablando de cambios, como lo que podamos lógicamente nosotros plantear, que lo lógico es que seamos nosotros un poco los que planteemos esos cambios y demás, pues lógicamente en función de esa gestión directa, que me imagino que este año incluso podría llegar, pues lógicamente las ampliaciones y demás las podremos dirigir. De la otra forma, pues estamos sujetos a todo lo que, lo que venga en contrato, que tanto flexibilidad para uno para otro bastante menor. ¿vale? Luego también estamos con el sistema de seguridad, es decir, y complementario al sistema de que los anclajes sean mejores, pues lógicamente la seguridad, cámaras y demás, y sensores, cuando hay un cierto movimiento que, que justifique que una cámara, además te mande una señal y demás, también estamos en ello. Y luego estamos con unas nuevas aplicaciones y un cambio sustancial e integrador. ¿vale? Eso es lo que comentaré un poquitín luego al final, pero... Eh, antes de nada, lo que sí me gustaría es hacer un comentario de lo que viene. Es decir, vienen otros sistemas de bicicleta pública a Madrid y como ya han venido, eh, como ya se han introducido en otras capitales y demás, y eso tiene unas ventajas y una serie de ventajas. ¿vale? Eh, concretamente esos sistemas de bicicleta pública que no llevan anclajes y demás, lógicamente son bicicletas que además eh, no necesitan esos anclajes y por lo tanto son libres y demás, el origen de este tipo de servicios está en Alemania. En 2004 ya se inventó ese software y demás de gestión, además de GPS y demás, que llamamos bicicleta ya más inteligente. Y el peligro viene desde 2016. Peligro por un lado y ventaja por otro. ¿vale? Eh, esa bicicleta normalmente tiene esas características de básica. Ese sistema de explotación es po de poco personal, no lleva estaciones... Está trabajando en muchas de las ciudades sin licencia ni ningún tipo de autorización y es un negocio basado en el, negocio, en, en el ahorro de mano de obra, básicamente. ¿vale? La comparación un poco de estos dos sistemas, pues en Bicimap concretamente estamos hablando de 2.000 bicicletas a un precio, como veis ahí de aproximadamente 1.100 euros, algo más si nos metemos en BH, mientras que el free-floating lo normal es que andemos por un precio de 45 euros y lógicamente el número de bicicletas es total. ¿Esto qué supone? Pues supone que es más, es más barato tirar esa bicicleta que se quede en la calle tirada y no repararla, porque por un precio así, pues lógicamente se, pon, se compra otra y ya está. Número de estaciones, cero, en el caso de, de ese tipo de... El personal, lógicamente, la variación de personal es brutal. Ahí he puesto un número total de personas en Bizmag que en estos momentos no es ni mucho menos 100, lo que pasa es que estamos pensando un poco ya en lo que va a venir, ¿vale?, Atención al cliente, pues sí si tenemos un servicio de 12 personas, que ese sí es casi real. Y en cuanto a free Floating, pues lógicamente, pues casi, casi nada. ¿vale? Inversión, bueno. Y luego en el tema de beneficios, es decir, nosotros buscamos el equilibrio. De hecho, estamos bastante cerca del equilibrio en Bicimap en estos momentos, a pesar de, de lo que estamos haciendo y demás. Y lógicamente, lo que se trata, por otro lado, en ese otro tipo de empresas, es que los beneficios sean positivos. Yo no digo que sea malo, pero lógicamente, una empresa municipal. No, no pretendemos tener ese, ese beneficio positivo. ¿vale? Ahí un poco, eh, comento un poco esas ventajas y desventajas de estos sistemas. Hay una cosa importantísima, y es que tener tantas bicicletas en una capital va a contribuir a una movilidad, una movilidad ciclista que creo que es más que necesaria dentro de las capitales, sobre todo, porque es que, bueno, las capitales y de cualquier sitio, pero sobre todo por, por, por lo que conlleva en cuanto al medio ambiente y demás. Expansión de la red pública sin costes para las fotos públicas. Es decir, eh, está claro que estas empresas llegan y prácticamente las administraciones no ponen un duro. Por lo tanto, es interesante a ese nivel. Costes de explotación e implementación de infraestructuras ínfimos. No ponen infraestructuras. ¿vale? Eh, facilidades de uso son totales. Y posible combinación e integración con nuestros sistemas. Allí donde sigo enlazando con lo último que comentaré, que es el proyecto Más, que no es ni más ni menos que movilidad como servicio, que ya has comentado y que además creo que, que, que, que es un tema que, que, que tiene que ser de todos. ¿vale? Y lógicamente amenaza, pues eh, es una amenaza para el servicio Bicimap o es un complemento para el servicio Bicimap. De depende un poco lo que negociemos en su momento con cada una de estas empresas o cómo se haga, ¿no? ¿Impactos negativos en la opinión pública? Pues lo hay. ¿Vandalismo, robos? Pues claramente si ya la de Bicimac, que es más complicado de vandalizar, se vandaliza, pues lógicamente esto va a ser tremendo. Y nivel bajo de mantenimiento, es caso personal necesario. <coughs> Excesos de bicicletas en vía pública. Bueno, hay por ahí fotografías que son horribles de cómo se han dejado, cómo se van tirando estas bicicletas en cualquier sitio, porque lógicamente no hay un servicio luego de recogida, un servicio de retirada y demás. Y luego poca co colaboración con las entidades locales. Lógicamente, en, en, en las experiencias que hay hasta ahora, pues lógicamente ha pasado esto, es decir, han entrado, no ha habido ningún tipo de regulación y lógicamente eso ha repercutido bastante negativamente en esa imagen que, que este tipo de empresas están dando. Eh, la necesidad de un marco regulador. Lo que se está tratando, y que lógicamente estamos colaborando con ello, en, con el ayuntamiento, es montar un, vas, un, un, un, un sistema regulador dentro de un marco regulador para este tipo de empresas que lógicamente joder, eh, destaquemos esos, esos, esos puntos positivos que tienen, que los tiene y lógicamente intentar que los negativos pues no no fluyan. Entonces, necesidad de regulación a nivel urbanístico, por un lado, y por otro lado, de regulación del espacio público. Bueno, eh, aquí es donde viene un poco el tema que comentaba del tema más. ¿no? Eh, lo que está claro, bueno, hay, hay necesidad de integración de servicios de movilidad en la ciudad, es un poco lo que, por, lo, por donde iba. Lo cierto es que con el móvil, las nuevas tecnologías y demás, esto es un avance tremendo. Hay unos sistemas de movilidad que en estos momentos se están entrando, como carfering, como car to -o, carpooling, bicicleta, etcétera, y que lógicamente mmm, son eh, servicios complementarios. ¿vale? Son servicios complementarios, porque mmm, por poner un ejemplo, es decir, el, el bloque, lo que se pretende dentro de una ciudad es que el bloque de movimientos dentro de, de, de la ciudad pues, lo, lo lleven precisamente metro y, y autobús. Concretamente, el último ejemplo en el Wanda. Cuando se ha inaugurado el Wanda, aproximadamente ha habido entre 30 y 40 mil usuarios de los 64 mil que han ido, que han ido en metro. Si, si además juntamos los 10 o 12 casi que hemos movido nosotros, estamos hablando de que por encima del 60-65% se ha movido en transporte público, con lo cual es, yo creo que ha sido un avance y, y eso también gracias un poco a esa política de marketing, marketing directa que ha hecho el Atlético de Madrid sobre sus socios y demás. Entonces. <coughs> Básica, básicamente sobre esa base lo que estamos hablando es que hay otra serie de, de, de medios de transporte que además cubren otra serie de, de demandas de movimientos que además no se pueden cubrir con esos servicios. Es decir, hay determinados movimientos más cortos, más largos y que además ni el metro cumple... O tienes que dar demasiada vuelta, o los autobuses no tienen líneas específicas que pasen por un sitio por ahí. Entonces este otro tipo de servicio claramente es complementario a estos otros servicios. <coughs> en definitiva, hay una demanda que de alguna forma hay que hay. Y aparte es un poco un reto que tenemos que intentar, pero no solamente eso, sino que tenemos que in, in, involucrar incluso al propio usuario para que participe de ello. Entonces. <coughs> El tema de las políticas de datos abiertos nos va a facilitar este tema y entonces lo que ahí comentaba, que el transporte público será un poco el, el eje principal, pero a la Paz vamos a tener una serie de servicios a los que hay que integrar esos transportes públicos. Nuestra idea y en lo que estamos trabajando en estos momentos es precisamente en, eh, bueno, es en montar precisamente un desarrollo de un sistema integrado de servicios de movilidad, lo que hemos comentado más. Eh, ahí es donde no puedo entrar en detalles exactos porque es lo que digo que es el departamento de tecnología, pero la idea es que en dos, más o menos en dos fases, tener un sistema eh, de datos en los cuales, eh, por un lado, lo, ya en esa, en esa primera fase, los servicios que ya tenemos nuestros tienen un periodo de unión, o sea, te, se tienen que integrar en uno solo, por un lado, estamos hablando de autobuses, estamos hablando también de metro, que también tenemos cierta cierta comunicación con ellos y demás. Estamos hablando también de bici, estamos hablando <coughs> de los servicios nuestros, por un lado, vale y que nosotros damos esa información de forma, conti de forma continua y, y, y prácticamente casi, casi de, de, de inmediato, o sea, la respuesta es, es enseguida. Entonces, eso esos sistemas nuestros en la primera fase se tienen que integrar y además se tienen que abrir. Es decir, tienen que eh, adaptarse a una integración con terceros. ¿vale? Una vez que tengamos esto, lógicamente ya tendremos un servicio un poco compacto donde sí podremos decir a cualquier usuario, oye, esto es lo que tienes, y en una segunda fase, lógicamente, la integración ya viene a través de cálculos de rutas, de sistemas de pago, accesos a diferentes servicios de movilidad. La cosa es que cualquier persona con su móvil simplemente no tenga más que decir estoy aquí, quiero ir a tal sitio y que le, le demos la oferta de un servicio integral. Es decir, cogete un autobús, cogete el metro, cogete una bicicleta, cogete una moto que además la tienes aquí. Es decir, esa es un poco la idea y que creo que eh, nosotros vamos a intentar un poco liderar por dos, por dos temas. Lo primero, porque sí tenemos la capacidad para poderlo hacer dentro de nuestro departamento tecnológico. Segundo, porque de alguna forma sí queremos ser un poco esa empresa que eh, más o menos sea la que lidere la movilidad dentro de, dentro de lo que es la capital, dentro de Madrid. ¿vale? Y en tercer lugar, porque precisamente podremos integrar ciertas eh, estas otras, estos otros sistemas de bicicleta pública, que eh, si de alguna forma los integramos de una forma positiva van a ser para nosotros, además, eh, también un, un empuje, ¿vale? Que si no lo intentamos hacer o si no lo hacemos así, lo que puede ser va a ser un enemigo, claro. ¿vale? Y yo creo que nada más. Muy vale. bien, ahora Alberto cogería la, la palabra. Creo que has abierto muchos temas, empezando por la bicicleta, pero se ha acabado abriendo el melón de, de muchas cosas. ¿eh? No tan solo la, la, la sharing, ¿no? sino también esta bicicleta free floating, etc. Yo creo que eso luego da para, no sé si tenemos mucho tiempo, pero da para mucho debate. Y me gustaría saber la opinión de los terceros, también sobre lo que estáis proponiendo y hasta qué punto se integran, Porque, claro, eh, una cosa es como información, otra es esta integración, que significa para ellos, ¿no? que tiene un modelo de negocio que hasta ahora no estaba ahí dentro. Por favor, ahora Vale, yo para voy a ser breve, plato. voy a intentar ya que vamos pasadito de tiempo. Eh, bueno, a ver, yo con vuestro permiso voy a empezar con un dato que la verdad que cuando me unía al proyecto me llamó bastante la atención y era el 1%. Bastante simple, 1%, puede ser cualquier cosa. ¿Y, y qué es? Pues es el uso eficiente que se hace del coche en nuestro país. ¿Vale? Eh, cuando me uno al proyecto a Movens empezamos a descubrir cosas que seguramente muchos ya sabréis, pero bueno, que en España hay 25 millones de coches, ¿vale? Hay más coches que empleo fijo. Y no solo eso, sino que el 95% del tiempo esos coches están aparcados, ¿vale? Y de ese 5% del tiempo restante que están en movimiento, el 80% de las plazas van vacías. Esto lo veréis, la gente que veis a las afueras, vais al centro, atasco y diré, oye. ¿Por qué cojones va todo el mundo solo en su coche y yo aquí me tengo que dar una hora cuando tardo 15 minutos el fin de semana? Entonces, eh, bueno, esto básicamente es con lo que nace a Movens, que nace para, para poder a ver si, digamos, damos servicio y suprimos esto, estas dos carencias que tiene el automóvil en nuestro país. Uno es, oye, si el 80% de las plazas van vacías mientras se están moviendo, ¿por qué no comparte viaje la gente? ¿Vale? Y de ese 95% del tiempo que están aparcados, con algo, algo más innovador, un, un, un mercado más inmaduro en este caso, pero es el alquiler de coches entre particulares, ¿vale? que ahora os definiré un poco y os explicaré. Pero bueno, estamos enmarcados en esa maravillosa para nosotros, para esa gente que no, a lo mejor no lo trata muy de cerca, la economía colaborativa, eh, algo a lo mejor que tiene una connotación áspera, que dice, oye, estos son unos locos que acaban de salir, eh, siempre van en, van en contra de estas grandes corporaciones, oye, nada más lejos de allá. Nada más lejos de, de, de la realidad, eh, básicamente eh, veréis que cualquiera de nosotros somos susceptibles de la economía colaborativa. Y seguramente lo habréis hecho en algún gesto en algún momento de vuestra vida. Pero es verdad que cuando veis una empresa y dices, oye, usado economía colaborativa? No, no, yo, eso, yo esa droga no la tomo. ¿sabes? Algo así, ¿vale? Pero, pero bueno, yo vengo, supongo que por eso, no sé si me han dejado el último algo, para romper un mito, que es la economía colaborativa eh, no va de compartir vale para mí es que estoy loco que soy el último que venga que se vaya este chaval bueno yo lo que quiero decir es que eh, para mí hay tres pilares básicos eh, que van más allá de el simple hecho de compartir vale que son la eficiencia la experiencia y la confianza algo me lo explico la eficiencia básicamente es que cualquier persona cualquiera de nosotros quiera hacer un uso más eficiente de cualquier producto bien o servicio que tenga a su alrededor es decir Seguramente algunos le habréis dicho a vuestra cuñada o vecina, oye, llévame a los niños al colegio. Eso es economía colaborativa, oye, tú me ayudas yo te ayudo. ¿Vale? Básico, tan básico como eso. Pero en ese momento, bueno, empezamos a nacer varias empresas y hoy en día hay un montón, seguramente muchas que ni yo conozco ni ninguno de aquí conoce, pero bueno, por ejemplo, algunas de crowdfunding, oye, tengo una idea genial, la pongo en una de esas plataformas y la gente invierte en mi proyecto. ¿Vale? O al revés, tengo una gran idea, la pongo y, y empiezo, eh, perdono, veo una gran idea, empiezo a meter paso, al revés. Luego, por ejemplo, eh, bueno, hay muchas de Estados Unidos y tal, empresas que lo que hacen es, oye, necesito a alguien que me venga a colgar un cuadro a casa porque yo no tengo ni idea, no tengo un taladro ni, ni tal, oye, pues viene el tío y me lo pone. Perfecto. Luego otra de, de movilidad, a Movens, no te voy a poner otro ejemplo. Y luego el tema, la más conocida, la que todo el mundo ahora, a lo mejor ya se ha introducido un poco en este mundo, es Airbnb, ¿vale? Eh, y por eso, lo que quiero es poner un poco unos ejemplos y deciros que es para todo el mundo y para cualquier tipo de, de servicio que se nos puede imaginar. Pero eso no es todo. También diréis, oye, economía colaborativa, esto es para gente sin recursos, estudiantes, gente que se quiere ahorrar unas pesetillas, tal, lo que sea. Bueno, perfecto. Pues yo vengo a demostrar que esto no es así. A lo mejor, bueno yo por lo menos no estoy metido en esos círculos, pero, pero bueno, esto viene de hace bastante tiempo, gente multimillonaria o mucha pasta que tiene jet privado, tiene barco de 70 metros, mansiones por todo el mundo, y dice, bueno, yo cuando no uso, se lo alquilo a otro tío de mi nivel, pero ¿qué pasa? Como no salgo mainstream, no lo conocemos todo, pues creemos que eso no existe. Pero eso viene existiendo de hace muchos años, antes de que existiese Amovens, Airbnb o cualquiera de estas. Y, y no solo eso, entonces, ese es el tema de eficiencia. Y el tema de experiencia, ahí es donde nace eh, el alquiler de coches, perdón, entre particulares de Amovens. Supongo que todos habéis ido, conocéis a alguien que haya ido a alquilar un coche, renta car tradicional, no sé si habrá alguien aquí, pero bueno, luego nos saludamos. Eh, ese momento que tú vas a un mostrador, llegas ahí, oye, mi coche, había reservado un Golf. Pues mira, ya no tengo Golf. Tengo un Citroën, no sé, es que no me gusta el Citroën. Bueno, es que eso es lo que tengo. Eh, oye, me tienes que dar la tarjeta porque te tienes que dar una fianza por la gasolina. Pero si te lo voy a traer lleno, me da igual, no confío en ti. Dame la tarjeta. Perfecto. Oye, un GPS, te lo cobro. Bueno, sales de ahí te subo al coche con un cabreo ya que no de tres pares de narices y dices, este tío me acaba de engañar, me acaba de dejar 600 euros cuando me ponía 100 y ya no sé qué hacer entonces. Nacemos con, el, con esa, crear esos vínculos de experiencia. ¿vale? Ese momento decimos, bueno, con los datos que os daba antes, 25 millones de coches, aparcados, tal cual, decimos, perfecto, esto el negocio va a ser redondo, va a ser perfecto, vamos a empezarlo y ¿qué nos encontramos? Pues empieza la gente a decir, no, yo soy unos gilipollas, pero qué os creéis, pon tu coche a alquilar, qué va a pasar si me lo roban. Bueno, empezamos a gastar un montón de pasta digitalmente por el anuncio, Facebook, Google, tal, y esto no funciona. Meses, meses, meses, y aquí, 100 coches, 110, vuelvo a bajar, vuelvo a subir, los inversores ya detrás, oye chavales, la veis, gran idea, volveros para casa, ir a hacer un máster o algo, porque no lo vaya a sacar, eh, y decimos, bueno... A ver, vamos a pensar un segundo, tampoco es tan complicado. Tenemos una comunidad de viaje compartido, que es así funciona, un mercado algo más maduro. Oye, vamos a llamar a esos conductores y decirle, oye, si ya conoces a Movens, confías en nosotros, ¿por qué no pones tu coche en alquiler? Y entonces, justo en ese momento, empiezan a subir los coches. Ya la gente, lo que decía antes, empieza a tener experiencia, empieza a ver que, que es bueno que esos clichés de, oye, mi coche, no sé qué va a pasar, me lo van a robar, lo que sea, ve que no pasa, que es algo normal, igual que la gente hoy en día entra en tu casa y se va sin, sin que pase nada raro. Y a día de hoy, estamos orgullosos de decirlo, pero bueno, que nos hace el líder del mercado del de alquiler de coches entre particulares y es que tenemos ya más de 6.000 propietarios en toda España. ¿Vale? Que un número bastante alto en este sector. Eh, luego, ¿qué pasa? Lo, lo que decía, las experiencias lo que hace es, por ejemplo, estos son dos ejemplos reales, o sea, no son fotos de internet, aunque parezca, pero John es de Bilbao, no lo parece, pero es de Bilbao. Y Iker, que si tiene nombre tal, es de Vitoria, ¿vale? Eh, John ha hecho 124 alquileres en Amones, ¿vale? Y Iker, 116. Pues Iker todas las veces se lo ha alquilado al mismo tío, a John, ¿vale? O sea, estos han visto más que yo a mi madre que vive en Marbella entonces en este año. Pero estos tíos son amigos. O sea, no lo digo para quedar bien, de verdad, son tíos que se han ido de caña, son amigos, y lo que hemos creado, que al final nosotros hacemos de intermediario, de poner dos tíos que se ponen en contacto y tal, ha generado tal experiencia que estas personas que no se conocían de nada, se conocen perfectamente, son amigos. Tú imagínate ya a John cuando le da la llave del coche ahí que sabe que perfectamente no le va a hacer nada, que lo va a cuidar como que es suyo. ¿Vale? Y de aquí viene el tercer pilar, que el que yo decía, que es la unidad de cambio, es la confianza. Partimos también de la base de que nuestro partner en este, en este área, en el alquiler, es Allianz, en seguro. No me miren mal, pero bueno, es Allianz. Eh, entonces, es cierto que, que lo que le da es una seguridad. O sea, ya, dice estos chavales, no sé qué, bueno, a mí me viene Allianz, me dice, bueno, ya me lo voy a creer un poco, todavía me cuesta, pero bueno, me lo voy a creer. Y ves que básicamente está... Eh, ese periodo en el cual alquilas el coche, da igual el seguro que tú tengas, nosotros te ponemos un seguro a todo riesgo. Sin, ningún, sin cobrarte extra, sin marearte, oye, cobertura, a todo riesgo, y te deja de problema, ha incluido en el precio desde el principio. No hay sorpresa a última hora, que nos gusta mucho decir eso. Entonces, todo esto, toda esta generación de confianza, digamos, lo que nos hace o lo que nos ha hecho hacer llegar este verano, y ya lo hemos pasado, es al millón de usuarios en España. ¿Vale? De usuarios que se reparten entre viaje compartido, alquiler de coche entre particulares y uno que no quiero explicar mucho, pero el renting entre particulares, ¿vale? La nueva forma de tener vehículos y un poco de, de esta gente joven que hoy en día no tiene pasta para, para te, comprarse un coche, una fianza, o sea, pero un depósito. Eh, lo que hace es tener una cuota mensual, todo incluido, y que pueden subalquilar ese coche y tenerlo gratis, pagarse la cuota, la cuota cómodamente. Y bueno, este millón de usuarios lo que lo hemos hecho es un grupo de 30 jóvenes. Eh, lo que os decía, a, a día de hoy más de 200.000 pasajeros movemos cada mes. Y nada, o sea, tenemos bastante ilusión, le ponemos muchas ganas, trabajamos un montón de horas también. Yo hace un año no tenía ganas, pero bueno. Eh, y nada, lo que quería decir es que, que esperamos que en vuestros próximos viajes uséis a Movens, ¿Vale? Gracias. Muy bien. Bueno. Eh, vamos mal de tiempo como todos eh, pero creo que nos podemos dar hasta y media no, si sí, me mira mal porque ella tiene que <risa> coger un avión y mira un poco mal y luego le toca intervenir pero eh, comentarios y después, si cuestiones pues, que de, queréis hacer no, a cualquiera no, de los no, que, que me me han, han participado te. no. yo tengo dudas que es economía colaborativa exactamente ¿eh? o sea, en eso hay mucha discusión sobre si la intermediación puramente es economía colaborativa o no Airbnb, es intermediación pura y eso está muy inventado. Lo único que ahora la tecnología te permite hacerlo como antes no podías, pero al final no deja de ser un negocio de intermediación. con la Economía colaborativa quizás, de mi entender, el compartir o el concepto del de particular eh, eh, el P2P más real quizás es lo que con un tipo de, de otro uso lo veo más claro. Pero sí que es un tema mm, a debatir sobre y que tiene un fuerte debate, como también Uber se quiere vestir como economía colaborativa, y, bueno, también puedes tener sus dudas, porque al final es esta intermediación. No sé cómo lo veis, pero es, yo creo que ahora parece que todo el mundo se quiere vestir con este, con este manto de la economía colaborativa, porque queda muy bien, al contrario, nadie lo ve como malo, lo ve como muy positivo, creo. ¿eh? Entonces, has dicho, no, esto parece al revés, esto parece muy positivo, pero la duda es que eso lo sea. ¿eh? Todo el mundo quiere ser economía colaborativa y muchas veces es la intermediación, que es el negocio, o el segundo negocio más viejo de la, de la historia ¿eh? y que es mucho más que ahora se puede hacer a un nivel que antes era imposible. No sé si el, es así. Y a mí me gustaría saber, y antes ya lo decía, este tema de la integración de terceros en un servicio Mobility as a Service, ¿estáis pensando en la integración, aquí tienes a tu lado claramente, a un tercero? O sea, ¿pensáis en esta integración de los pri, de privados que estén ofreciendo? O cómo lo... El sistema más o menos... Lo que, lo que viene a hacer es eh, todos los, lógicamente, los que se quieren adherir a ese tema, lógicamente, eso va en una base de datos. Entonces, en esa base de datos, y ya digo que a nivel técnico no me pidáis mucho, ¿vale? de cómo puede ir, pero a nivel operativo es. Eh, una vez que el usuario quiere ir de un sitio a otro, el final de esto será que un usuario quiere ir de un sitio a otro y lo único que tiene que poner es su origen y su destino. Le va a calcular una ruta y le va a decir las, las alternativas que tiene y aproximadamente el tiempo que va a tardar. Lógicamente, si lo que estás es diciendo, cojo un autobús, pues ya está. Si te va a decir el tiempo que tardas, el cuándo va a llegar y demás. Si lo que te dice es que cojas un combinado de un par de cosas, lo que te va a hacer es ponerte ya en contacto directamente con la aplicación de, del tercero que está. Es decir, para dónde está la moto, para que puedas ya, si es el caso de la moto, dónde está. Eh Pero, por tanto, lo estás entendiendo más como un sistema de información que te ofrece la ruta, que te está diciendo cómo hacerlo, que no cómo… porque el modelo Helsinki por ejemplo del mobility as a service es un modelo de yo pago una cantidad fija tengo un tengo un, un servicio normal tengo un servicio premium y ese servicio se me asocia pues o todo el transporte público gratuito y además un plus de no sé cuántos días de alquiler de un car sharing, ¿no? O si es un premium tienes todavía más días o y ahí es un concepto de un pago, una especie de tarifa plana sí. en que tú te das a, te da acceso a todo un servicio, que quizás es vuestra segunda fase, no eso, lo sé. Eso es, entraría dentro de esa segunda fase al final o incluso dentro de una tercera que, que, que pudiera… De hecho, el consorcio de transporte a nivel de transporte de lo que ya está integrado funciona así ya. Ahora, sí, sí, no, como la, es evidente de la Ya estamos Tee, hablando de un, paso mal porque ya, de un paso más porque ya, ya estamos involucrados El paso otro, más ¿no? que creo que es Helsinki es en el que uh -huh. se pone es el hecho de que te está asociando el vehículo, ¿no? el, el car sharing, ¿no? Claro. Podría ser la moto, eh, pero aunque su modelo de negocio es más a, a como ha dicho él, a pago por uso, claro, sin uh -huh. nada de plan, tarifa plana. De hecho, sí. eh, la solución de la que está hablando él, el, la solución intermedia, ya existe y se llaman agregadores. O sea, ya existe bastante hay ya agregadores, free to move, etcétera. Eh, en los cuales algunos estamos nosotros, y básicamente tienes un mapa con aquellos vehículos de aquellas empresas colaboradoras y puedes elegir en función de tiempo, precios y demás, lo que tú quieras. Eso Pero eso no deja de ser un agregador como tantos hay de tantos otros sectores. ¿no? El siguiente paso es... Lo dejan, sí, bueno, es. es la segunda vez que hoy sale la palabra agregador. Esta mañana salía porque no sé creo que no estabais pero había algunas ideas para qué hacer con los coches en ese 99% del tiempo ¿eh? y también con un agregador con otra con una política energética etcétera y creo que también salía yo creo que ha sido muy interesante en ese sentido alguna cosa más adelante por favor un momentito ¿Te damos sí, el micrófono? porque si no y así queda grabado El, el modelo de negocio de, de, la, de, lo de las motos eléctricas... ...tú puedes alquilar la moto porque te metes en el móvil... ...te dice dónde está el parque en ese momento... ...te vas a la más cercana, la utilizas... ...y no hay ningún tipo de limitación... ...te puedes ir al medio del campo y dejar ahí la moto. Hay limitaciones, Ajá, como sí. en todo... Eh, ...las limitaciones en este caso son... Eh, ...la autonomía del vehículo que tú coges... ¿no? ...tiene una autonomía eh, que cuando tú seleccionas esa moto... ...ya sabes cuál es... ...30 40 kilómetros... Eh, ...tienes libertad de movimiento, es free floating... Lo que él comentaba en la diapositiva que parecía que era eh, enemistar lo que es Bicimat con el free floating como si el free floating fuera malo. A ver, el servicio low cost de bicicleta compartida sí es malo, el free floating en sí no es malo. Es lo mejor para el usuario, la libertad absoluta. En nuestro caso, esa libertad absoluta tiene ciertas limitaciones que son en la zona en la cual tú inicias y finalizas un alquiler, pero tu circulación es libre, allá donde te dé la autonomía. Eh, es evidente que el free floating tiene una gran ventaja, que es la que te permite, sobre todo, y ahora, dando una experiencia personal, ¿no? de coger una bici en una ciudad fuera eh, y cuando vas a dejarla, decir, es que está todo ocupado y tener claro. que ir a buscar otro, y dónde lo encuentras, etc. ¿no? también. el free floating te da esa ventaja de decir, es que sabes que la dejas donde quieras, ¿no? y eso es una. Bueno, es la diferencia está en lo que te cuesta esa bicicleta. Sí, empresa, sí, claro. No, y lo no. que te cuesta una, o una bicicleta eléctrica. Es decir, ahí es donde está el peligro de, de, de, del otro. Es decir, una bicicleta que cuesta 45 euros, lo que supone es que la empresa, para ahorrar costes, la deja morir y es, y en cualquier sitio. Y es que el sistema de free floating, por ejemplo, y pensado sobre todo también para turistas, en bicicleta existe en Copenhague, ¿eh? un uh -huh. clásico muy extendido, y la dejas donde quieras. Es verdad que allí, como hay tantas, siempre queda muy integrada. Y, en cambio, y aparte de que allí no lleva cadena. Y aquí sí que eh, la misma marca que hace Flotín allí también se ha introducido en Barcelona, pensando en el negocio del turista, que no lo es, porque el acceso a Bicin, y supongo a Bicin Madrid, es más difícil para el turista. ¿eh? Entonces lo que hace es que, que lleve una señora cadena eh, que no tiene nada que ver con el sistema... Bueno, es un poquito más diferente que lo que es el sistema en, pues, a unas latitudes más al norte. Pues es más abierto, ¿no? Sí, no, no. Aquí no, no, y en Barcelona tampoco. O sea, está, tienes que tener... Hay ciudades que sí, hay ciudades que con tarjeta de crédito es posible. Sí, no, pero en, en Madrid se puede, se puede Madrid hacer. hay dos tipos de clientes, lo que es el cliente que está de alta, normal y demás. Y además con, con una diferencia de si pertenece al consorcio y si no. Y de hecho ahora estamos con el consorcio, con el tema de que la propia tarjeta del consorcio de transporte pueda servir para, para, para, para darte de alta, para, llevarte, para coger la bicicleta. Y luego está lo que es el, el, el cliente ocasional, que lógicamente te supone que en uno de los totem que hay en la calle te tienes que dar de alta... Lógicamente ahí hay, una, hay que dar una tarjeta de crédito para un tema de fianza y demás y luego se utiliza. Y luego el cargo es simplemente la utilización, que lógicamente es algo más cara que para el cliente habitual. Pero también existe y existe, vamos, en se tiene ese cliente. Lógicamente la diferencia de usos entre unos y otros es brutal. Y lógicamente también la diferencia de usos en verano entre unos y otros pues también varía. Bueno, si no hay nada más, pasaríamos al siguiente...